Hané este año nos ofrece el nuevo Crossline. Es un cochecito, en este caso de dos piezas, pero que puede ser con tres piezas o con el portavoz Matrix. Realmente Hané siempre utiliza el mismo capazo que se llama Micro, pero aquí la diferencia sustancial la tenemos en la silla. Es la novedad 2021 y es la silla todo camino, todo terreno, eh, como si dijéramos crossover de la marca Hané. Es reversible, como podéis observar, en las ruedas tiene amortiguación independiente en cada rueda. Tiene unas ruedas que se llaman eh, outdoor, cross outdoor, con un dibujo muy personal. El mango se puede regular de altura en diferentes posiciones. Este sistema ya lo he de otros modelos como el Kawai o el Kendo. Y donde lo dejemos, que es un mango telescópico, se podría bloquear adaptándose a las diferentes alturas desde 91 centímetros hasta 106 de altura en este caso. La capota, como veis, es muy cobertora, incluso tiene una cremallera, hablo de la silla siempre, que se, puede, que se puede abrir con la protección ultravioleta 50 más y como veis llega prácticamente hasta la barra apoyabrazos. Eh, se puede recoger y la silla es pediátrica, es decir, queda totalmente eh, horizontal, totalmente plana. El apoyabrazos va articulado o incluso se puede extraer totalmente el apoyabrazos de la silla con acabado simile copié con un cosido muy bonito, la verdad es que quedaba muy bien. Incluye una colchoneta en, el, en, el, en la propia silla. La cesta, eh, ahora estáis, estáis observando que es extremadamente grande. Se puede llevar recogida, en este caso se llevaría así. Pero ojalá eh, eh, os deja que tengáis unas posiciones para incluso meter... El, el bolso cuando, cuando salgáis de casa, se puede meter aquí dentro o bien llevar unas cintas con velcro para que lo podáis adaptar al, a la empuñadura del, del carrito, eh, dejo el bolso aquí de momento, la, la silla como os comentaba es reversible, se sacaría de aquí los gatillos que lleva si se va muy cómodo, que también los otros modelos y se montaría en sentido de la, de la dirección. Incluye acolchados en los, en los apoyabrazos, tiene arnés de 5 puntos y como os comentaba el reposapiés tiene una posición, otra, otra y otra. En total son 4. 1, 2, 3 y la que deja suelta abajo 4. También como podéis observar en detalle en la parte delantera incorpora una amortiguación, las ruedas se pueden bloquear. Eh, otro detalle es que el sistema de las posiciones va con cinta. Tiene multiposiciones, desde prácticamente vertical hasta acostado costado eh, horizontal. En la parte de la de debajo del reposapiés, este trae una especie de, de cubrepiés, pies, cortavientos, que sirve tanto como para el frío como para protección solar, que podemos unir a la capota. Y en este caso quedaría nuestro bebé totalmente protegido del viento, de las inclemencias, del sol, en fin, de todo con la capota que va integrada en el propio el lo tendríamos que cargar con el incluso una pequeña lluvia cualquier cosa que se puede recoger en la parte de abajo y va aquí con, con un velcro. Luego las la sillas de generosas dimensiones, Esa es una de las sillas más grandes que ha hecho en este caso. En la parte de detrás incluyo los bolsillos de ventilación que podemos abrir con una cremallera. De esta forma el aire recirculará, recirculará con mayor facilidad. Y nada, es una silla, por ejemplo, lo que es el chasis de este carrito, pesa 8,2 kilogramos y con la maca pesa 4,6, la maca aparte pesa 4,6. En conjunto, el carrito pesa 12,8 kilogramos. Eh, se maneja espectacular, porque la verdad es que con ese tipo de ruedas y con la amortiguación que tiene es súper suave de manejar. Aquí Janet, la verdad, es que ha hecho un coche muy cómodo y práctico. Y nada, las la sillas se extraerían muy fácilmente con estos dos botones que hemos visto para cambiar la orientación. Y en este caso podríamos pinchar el famoso capazo micro de Janet. En este caso el color 2021, que es de tonos grises. Ahora se pintaría tal cual al, al chasis aquí y aquí aquí mi, en mis compañeras me han dejado el capazo con la capota, con la ventilación de verano abierta eso lo tienen todos los capazos micro de jane pero también podéis recoger la, la capota los tejidos este año son tejidos que utilizan materiales de botellas recicladas en un, entre un 40 y un 60%, que gastan menos agua de esta forma son más ecológicos, son materiales más ecológicos. Eh, nada, para pegar el carrito es tan fácil como sacar en este caso el capazo, el capazo micro. Si bajaríamos la empuñadura para que quede mucho más compacto, a quedar más recogido. En este caso, subimos la empuñadura, giramos de arriba. El coche plegado con las, con las ruedas se quedaría así. El ancho de ruedas es de 60 centímetros, todas las ruedas son extraíbles. Eso está muy bien en un carro todoterreno por el tema de limpieza y de ubicación. Y nada, para abrirlo es tan fácil. Como la una puñadura hacia atrás. Bueno, un detalle aprovechando que tengo la silla quitada por el capazos, que la cesta es tremendamente grande. Y esto que veis aquí es por si queremos poner el bolso para que se quede más encajado, que no se, que no se vaya. Y la cesta, por ejemplo, tiene una capacidad de, de 4 kg o 18 litros. Es una de las cestas más grandes de los últimos carros que ha sacado Jaime últimamente. Eh, los neumáticos de PU, de alta densidad, es antipinchazo, los neumáticos que lleva el carro. La forma de extraerlos es súper sencilla, tocando un botón, en este caso, y en la parte de delante, y tan son todas las ruedas, como os recordaba, extraíbles, presionando de este botón, de este botón gris. Si ponemos la rueda a presión, eh, lleva un sistema de bloqueo que evita que la rueda vaya giratoria. Esto es interesante cuando cogemos, por ejemplo, terrenos irregulares. Campo, playa, botines, grava... El carro va como más, más enfilado con la, rueda, con la rueda fija. Y nada, eh, vamos a pegarlo con la silla, a ver cómo quedaría con la silla. Pues, todo incluido, porque es una de las particularidades que tiene uno de los pocos carros o hay muy pocos carros en el mercado así entre comillas, de una cierta calidad que pleguen con la silla incluida, muchas veces nos toca quitarla para que quede más compacto ahora vamos a plegarlo con la silla incluida, vamos a ver de qué forma plegaría plegaría el carrito el otro detalle es que esto lleva unos imanes que se queda cogido aquí, que no os he comentado antes, que está muy chulo porque la pieza hasta que se sube hacia arriba se queda aquí como como imantada Vamos a plegarlo con la silla incluida a ver cómo quedaría. Una de las cosas que Harry siempre tiene es que es que se plega si quieres con la silla incluida al chasis. Haríamos así. Y plegado con la silla aproximadamente quedaría, quedaría así. El reposapiés se podría bajar. En este caso sería así. Y esto es lo que ocuparía el coche en el, en el maletero. Según nos dice Hane, plegado ocupa 61 centímetros de, de largo, por 60 centímetros de ancho, por 30 centímetros de, de alto. El diámetro de las ruedas traseras es de 23 centímetros y de las ruedas delanteras es de 20,8 centímetros. El sistema de bloqueo de freno se activa con un pisotón. Esta es la parte trasera central. Que ahí de paso podemos apreciar la, la amortiguación. Si la pisamos de aquí, bloquea. Y despisamos de aquí, y se desbloquearía. Y nada, amigos, esto, este, este carro se hace en cuatro combinaciones de colores para este año 2021. Se hace en color gris, en color beige, el color que está ayudando ahora, en color beige, en color negro y en color, en color verde. Todos colores, novedad 2021. Y, y luego el curepies pies le llaman windstopper, que es como corta vientos o corta fríos o corta, incluso en un momento dado hasta corta lluvias. Independientemente de eso, el carro incluye su famoso bolso cambiador que podemos poner en la cesta. Y nada amigos, este es el nuevo Crossline de Hane 2021. Espero que os haya gustado el vídeo. Y ya sabéis, este es el canal de Bebes Victoria. Estamos en Elche, Alicante y nuestra página web bebesvictoria.es. Saludos, hasta luego.